Hola Nicolás, eh, hola Nancy, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Vamos, vamos, no hay nuevas medidas, así que vamos a hablar un poco del tema de cómo hacer para hacer las inversiones en pesos. Uh -huh. Y la idea es básicamente repasar este, tres conceptos este, fundamentales a la hora de la inversión, y algunos son muy conocidos. El primero es la, la inflación, y para eso voy a dar un ejemplo este, sencillo y simple, imagínate que tenés una botella, la botella dice dólar, uh -huh. y vos tus pesos los pones en esa botella. Cuando vos ves la botella, tiene un agujerito muy chiquito, donde se pierde lo que estás invirtiendo. Ese, ese agujero es la inflación. Entonces el dólar pierde entre el 1 al 2% anual. Por otro lado, tiene una botella que dice peso. Entonces vos pones, tus ahorros ahí, y tiene un agujero del 30%, donde se pierde. Entonces el problema no es que falten en dólares, sino que el problema es que tienen un, un agujero que parecería que cada vez que hay emisión o, se aumenta. Entonces vos lo que tenés que tratar de hacer con los pesos es hacer, hacer inversiones que hagan que este agujero se, sea más chico sea cual sea la inversión para tratar de este, paliar este efecto negativo de la inflación que implica básicamente que es una inversión a pérdida. ¿no? Entonces el primer concepto que vamos a repasar es el de la, de la inflación tenemos que tener en cuenta esto la inversión en pesos, este, tiene un alto grado componente de componente inflacionario. El segundo concepto es el del beneficio, vas a una inversión para tener una ganancia. Y existen dos, dos conceptos importantes acá, déjame que te comparta, vamos a usar la tecnología, te comparta una pantalla de este, cómo serían los dos conceptos de ganancia, que serían la, la ganancia de renta y la ganancia de capital. O si sea, vos conoces una inversión no sé si te ve ahí si sí. conoces una inversión tenés una, un beneficio por un lado que es la, la renta todos lo, los el fruto de la inversión y por otro lado tenés la ganancia de capital que es el mayor valor que puede llegar a tener tu inversión eh, que hiciste eh, dependiendo cuál sea la inversión puedes tener o no una ganancia de capital para hacer un ejemplo más simple si vos compras un inmueble para alquiler el alquiler va a ser la renta y el mayor valor que puede tener ese inmueble es la ganancia de capital. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vos compras acciones. Las acciones te pagan, la, cuando vos compras acciones, sos accionista, sos dueño de esa empresa, por ejemplo una acción de IPF. IPF vende, tiene costo y tiene una ganancia y cuando distribuye esa ganancia lo hace a través de dividendos. Esos dividendos que pagan todos los años van a ser la renta de la inversión. Pero además puede ser que el precio de la acción que hayas comprado haya aumentado. Entonces, ese aumento de precio es lo que se llama ganancia de capital. Entonces, cuando uno hace una inversión en pesos, tiene que tener en cuenta estos dos tipos de renta, dos tipos de ganancias, que son la renta y la ganancia de capital. Y en estos momentos que estamos, en este momento de crisis de, de particulares que estamos viviendo, existen grandes oportunidades de ganancia de capital. Por ejemplo, la ganancia de que se dan en las compras de terrenos, o en las compras inmobiliarias, o en los precios de acciones. Pero acá viene vinculado a otro concepto que tenemos que tener en cuenta, que es la ganancia, la liquidez. Cuando vos haces una inversión este, líquida, de, de, de, de, no, tenés expectativa de ganancia de capital, la inversión tiende a ser de largo plazo. Supongamos que va a ser una inversión en acciones de IPF, donde vos decís, bueno, los precios de IPF cayeron, esperamos que pasada la situación del COVID, se, se recupere la demanda, empiece a existir más consumo de, de combustible, porque van a haber cruceros, van a haber aviones, va a haber transporte, va a haber mucha más movilidad. Esto de demanda el precio, hay un incremento en la demanda de consumo, aumenta los precios del, del petróleo e IPF se revaloriza, entonces la acción aumenta ahí vas a tener una ganancia de capital. Y el momento de comprarle, en este momento, obviamente, si no, se declara en quiebra. Pero supongamos que pasa todo este problema, vas a tener una ganancia de capital al margen de los dividendos que vayas pagando. Esta ganancia de capital es oportuna en este momento, pero tiene una particularidad, tiene una proyección en un tiempo más largo. Vos tenés que esperar hasta que se haga la vacuna, se vacunen, se regularice. Y pasa lo mismo con los inmuebles. o compras un inmueble donde el precio de mercado es de 60.000, pero lo podés conseguir en 40.000. Entonces vos compras el inmueble a 40.000 dólares y decís, bueno, cuando se regularice la situación, el precio normal era 60. Lo voy a vender en el, al precio normal y voy a poder salir y hacer una ganancia de capital al margen de los alquileres, que con la ley de los alquileres, bueno, un tiro en pie, básicamente, este, se, se puso eh, en duda el, el modelo de negocio. El negocio es bueno siempre y cuando sepas que la ganancia y el secreto de la ganancia el capital está en el momento de la compra, no en el momento de la venta. Ajá. Si vos compras algo que vale mil, ¿en mil a cuánto lo vas a vender? Mil. Entonces la única forma de venderlo bien es comprarlo más barato. Entonces hoy existen momentos, existen distintos activos que están a un precio muy barato, tenés que encontrar ahí para tener la ganancia de capital por encima de la renta. Teniendo en cuenta que estas inversiones de ganancia de capital son inversiones de mediano plazo, es decir, vos no puedes comprar un inmueble y esperar que mañana lo vas a vender claro. y vas a salir con la ganancia, ¿no? Tienes que esperar un año, dos años. Entonces, es una, una inversión que puede extenderse en el tiempo y ahí es importante el tercer concepto que es el de la liquidez, es decir, la posibilidad de transformarse en dinero rápidamente la inversión. Y en ese caso, vos tenés que tener en cuenta que hay inversiones donde la ganancia capital no son tan altas, son bajas, pero la renta es más, es más alta, pero son muy líquidas. Entonces, ¿en dónde nos paramos? Cada uno se va a parar en la posición que tiene, va a depender del inversor inversión y en algo de que se llama horizonte de inversión. ¿Por cuánto tiempo hacer la inversión? Claro. Si la inversión es muy cortita, tenés que hacerla en pesos y además sobre, sobre la base de la renta. Si la inversión es más larga, ya podés especular sobre una ganancia de, de capital eh, a, a mayor largo plazo. Entonces, la, la gente que está escuchando que quizás tiene un dinero, tiene que pensar... ¿Cuánto dispongo yo para invertir y cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar? Exactamente. Es, es clave el tiempo, el timing, el tiempo. Yo compré algo porque sé que más adelante voy a comprar. Si compré la acción de IPF porque sé que después se va a recuperar la demanda de combustible, y tengo que esperar a que se recupere la demanda. Si claro. la vendo antes, por cierto, la venden más barata de lo que compré. Entonces, este, eso, eso es fundamental al momento de comprar, es como el dólar también. Vos podés comprar un dólar, hoy vas a comprar a la cueva el dólar te sale 160 pesos. claro A los dos días vos querés venderlo y el mismo que te lo vendió te, te lo va a querer comprar a 140. Uh -huh. Entonces vos vas a tener que esperar hasta que el, el precio del que te lo vendió lo compre a 160 para recuperar. Y en Argentina puede pasar un día, puede pasar tres meses, puede pasar... Pero, ¿sabes que sabemos que en el largo plazo va a superarse? Ahora, Ahora digo... Entonces, tiene que tener en cuenta eso, sí. Eh, digo, ¿se puede hacer una inversión a corto plazo? Porque estamos hablando de un plazo de mediano plazo o sí, a largo a plazo. Pero mucha gente que se ha, visto, se ha visto afectada por la pandemia seguramente quiere hacer una inversión a corto plazo. ¿Eso eh, en pesos se puede hacer hoy eso? Hay inversiones de un día. Hay inversiones de un día. ¿De un día? Ajá. ¿Un día? ¿Tengo que contar con mucho sí. capital? No. No, no, no, no. Esos son, dos, son dos cosas que hay que sacar. Se pueden hacer inversiones de un día, de diez día días. Hay fondos comunes de inversión, hay obligaciones negociables, uh -huh. hay plazos fijos, hay este, facturas de crédito, hay distintos instrumentos en pesos que se pueden hacer y este, que te pagan una renta. Siempre lo que, el primer concepto que tenemos que tratar de ver es que supere la inflación, que supere el agujero. Por lo menos que lo tape lo más posible. Claro. Lo, lo más, uh -huh. lo por lo menos no posible. perder. No perder, sí. Porque si hacemos, hacemos una inversión que sea bastante, este, no muy conveniente, pero si el si terreno el 20 o el 25%, ante una pérdida del 30%, y está dejando de perder un 25%, el agujero se te chica bastante. Entonces, claro, es mejor hacer es esa es inversión hacerlo, que quizás que no iguale, la iguale la inflación a tenerlo en casa y claro, que eso sí uh -huh. o sí se devaluó. Totalmente. Y sobre todo tener en cuenta la liquidez. Eso es importante. Supongo que sea, cuando te haces la inversión, lo que tenés que preguntarte es ¿cuándo voy a necesitar el dinero? ¿Cuánto tiempo puedo in invertir? Y además, teniendo en cuenta algo que siempre lo remarca Pablo, que, que es correcto, que nosotros vivimos en pesos. Claro. Si vos compraste dólares, ¿no? ¿qué hace No puede super, paga con dólares. Claro. Entonces, este, vos tenés un, un nivel un, de tus inversiones una parte, eso tiene que estar en pesos, porque vos tenés consumos en pesos, y hasta que superes ese nivel, tus inversiones deberían estar en pesos, para tener tus gastos corrientes tu gasto claro, y tus gastos de Claro, la cuestión ahora no es que sé. está todo muy inestable, y es que la gente no se anima a invertir en pesos, sino que directamente prefiere irse para el dólar. Esta es la realidad también, pero, Diego. Pero, sí, pero es porque es por esto que yo te decía, vos tenés una botella que tiene una mujer sí. muy grande. Entonces, no es por el dólar, sí. sí es, porque es el dólar por también, también el... devaluó, eso también lo tenemos que decir. El dólar también devaluó, sí, exactamente. Vos vos podés, fíjate, cuando vos compras un inmueble para alquilar Acá no es una buena opción el alquiler en sí, sino el valor es el mayor precio de, del inmueble. En Estados Unidos sí es una buena opción, pero no únicamente por la renta, y sí es por la renta, sino porque también sigue la inflación. Entonces, claro. este, una inversión inmobiliaria sigue la inflación y por tanto es una un interesante inversión. Uh -huh. Pero en Estados Unidos la, los, los, los inmuebles son mucho más líquidos, se pueden vender en 20 días. En Argentina puede tardar tres meses normalmente, y con pandemia, puede estar seis meses en general. Entonces, si vos uh -huh. lo querés hacer listo querés salir rápido, pues, seguramente tenés que este, resignar precio. Uh -huh. Entonces, Exacto. puedes hacer un mal negocio. Ahí es donde viene el tiempo y la liquidez. Pero hay inversiones de corto plazo, en peso, que superan la inflación y que nosotros tenemos que estar en el si no la superan, no importa. Tenemos que ver, analizar el tema de la liquidez. Lo que no podemos hacer es en el colchón. Claro, Eso es exacto. lo que no podemos hacer hoy, tenemos que moverla constantemente. Diego, y la gente, por es ejemplo, que, que esté interesada en alguna inversión, ¿se puede comunicar con ustedes para asesoramiento? Absolutamente, sin costo, nos pueden llamar eh, por, por WhatsApp, está en el teléfono en la página, nos buscan por las redes sociales, valerse.com.ar, en YouTube subimos este, este video, uh -huh. y también por Facebook, tenemos también contactos por Messenger, eh, o nos mandan un correo a info.valeros.com.org, punto, punto, punto, o nos vienen a, a visitar acá este, al ver 499, a mi el shopping, que hacemos el, el asesoramiento, este, obviamente que estamos con turno, pero sacamos el turno, nos coordinamos y, y nos atendemos sin ningún problema. Y si alguien quiere volver a escuchar lo que dijo Diego Zuliani el miércoles en D79, en, en más tarde o mañana, ya rápidamente lo suben a sus redes sociales, ah, así el... que también los puedes buscar ahí por todas las redes sociales. Diego, gracias. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene, ¿te parece? Nos vemos, dale, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaban los consejos.